Partiremos de un píxel compuesto por 4 bytes, donde el primer byte es el canal rojo, el segundo es el canal verde, el tercero es el azul y el cuarto el canal alfa o transparencia. Lo primero que haremos es una operación muy sencilla, r más b entre 2 es igual a abg. abg será la variable que utilizaremos para las próximas comparaciones el cual podríamos decir que es el promedio del canal rojo con el canal azul. El primero de los dos casos que veremos es cuando el canal verde supera el valor promedio más un valor de umblar. En este caso el valor alfa será igual a cero. El caso contrario es un poco más complejo, debido a que haremos una interpolación entre el promedio y el canal verde el cual resulta en un nivel de transparencia distinto, de acuerdo a la estimación de qué tan verde puede ser un píxel. Solo queda reintegrar el resultado para cualquiera de los dos casos en el píxel, el cual hará que se vea reflejada la transparencia que calculamos en la imagen final. Bueno, lo primero que voy a hacer es crear la estructura HTML. Voy a crearle un fondo oscuro Ahora voy a crear un contenedor lo voy a crear con un tamaño fijo para hacer más sencillo el más simple el ejemplo dentro va a estar una imagen que va a ser el fondo solo para de una manera para demostrar cómo cómo va a quedar la transparencia de la imagen que va a quedar sobre Por último, dentro de este contenedor va a ser el Canvas, que es donde, se va, donde vamos a dibujar la imagen y donde vamos a... de donde obtendremos la información de la imagen y donde la devolveremos a poner. En el caso de los Canvas deben tener un, una, un tamaño como atributo del elemento HTML, no solo con el, con el width y el leg del CSS no es suficiente. Sí. vamos a ver si se muestra aquí esta es la imagen que vamos a tener como fondo para para es lo que veremos a través y ya que logremos que la imagen objetivo se ponga eh, adopte, adopte las transparencias que le vamos a poner ahora lo que vamos a, a comenzar a hacer es es el script vamos a crear la variable de umbral que vamos a ponerle que sea 72 este es, es un, en una escala de 255 que es la diferencia máxima que puede tener un canal de color con respecto a otro y vamos a crear la referencia al elemento del canvas en este caso llama, es que tiene la id canvas como aparece en este como en este atributo entonces, eh, lo siguiente es obtener el contexto del mismo canvas que es un, te un texto de dos dimensiones luego vamos a definir el, el target que el target va a ser la imagen que vamos a, a utilizar y vamos a poner sobre esta y que vamos a procesar una vez que cargue el target vamos a hacer todo lo toda la Toda la funcionalidad que es que es el dibujar. Primero, primero que nada, vamos a dibujar la imagen. Primero se dibuja la imagen en la posición 00. Si nosotros hacemos una. hacemos refresh. Vamos a ver que la imagen aparece sobre. Bueno, creo que marcó un error aquí. Esto debido a que tenemos que darle después de esto. El source src, que nuestra imagen se llama. se va a llamar. Que se va a llamar Target 1. Estas imágenes yo las seleccioné previamente, pueden poner la imagen que quieran, pero estas yo las tengo en la carpeta donde tengo el HTML. Ahí está. Si se fijan ahí está la imagen completa a la que vamos a extraer. A la que le, a la que le vamos a procesar los píxeles para que se vuelvan transparentes en el canal alfa. Pero ahorita pues está sin procesar. Lo siguiente que vamos a hacer es. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener la información de la imagen. La función GetImageData sirve para obtener información de los píxeles, o sea, el, el byte por todos los bytes de la imagen en ese, en ese segmento que le estemos dando. Vamos a obtenerlos todas. Este es 720, 720. Es un poco más chico esto. 720, 720 que es el, el X, Y, el ancho y el alto. Y vamos a, a contar los píxeles que sería el target data .width por target data Ya que tenemos los píxeles en target, eh, la información de los píxeles en target data, vamos a recorrer recorrerlos. Eh, el, la manera que devuelve target, eh, el target, el GetImageData data la información es cada byte de cada canal, no está segmentado por píxeles sino por canal, es decir que yo debo recorrer la lista por grupos de 4, 4 porque son 4 bytes por cada píxel. Primero voy a calcular el O que viene siendo, que sería en este caso un offset, que sería el index por 4. Esa es la, la dirección base del píxel actual, independientemente de, de cada uno de los canales de ese píxel. Para obtener el rojo me dirijo a target data, .data. data es como una es algo así como un arreglo y le digo que sea offset este me va a volver el primer byte del primer grupo de, del primer grupo de bytes que es el que corresponde al primer píxel el caso de, de g como es siguiente continuo a ar o sea rojo pongo el offset más 1 y así hago con los demás para b para B es más 2. Para A, que es el canal alfa, es más 3. Ahora, como ya hemos visto en el ejemplo visual, o más bien en el algoritmo que les mostré, vamos a calcular el ABG, que es el promedio, que viene de la palabra en inglés average. Vamos a decirle R más B entre 2. Ahora. En caso de que el canal verde supere al promedio más el umbral, en este caso el canal que es igual a, el canal alfa va a ser igual a cero. De lo contrario, de lo contrario va a ser, el canal va a ser igual a, esto va a ser igual a la parte de arriba más 3. 255 menos 255 entre el umbral multiplicado por el canal verde menos el promedio aquí estamos devolviendo aquí el cálculo que hacemos lo devolvemos al canal alfa es el único ca canal que vamos a modificar ya que lo que nos interesa en este caso es, es, es la transparencia de una imagen una vez que tenemos modificado el, el, el objeto target data ya lo podemos devolver a la imagen justo después del, del, del recorrido aquí podemos decirle contexto.put si se fijan aquí le estoy dando get get image data, y, en el siguiente, y en el último es put para devolverlo pongo target data en la posición 0. en el Cero. Digo en el en el X cero y en Y cero aquí parece que algo no funciona, pero creo que es por el por el, el offset, le puse O en lugar de, de offset. nada más reemplazo todos los que sonó ¿no? y ya refresco acá y ahí aparece si se fijan tiene una cierta decadencia de color pierde saturación más que nada pero pero cumple el cometido de de crear transparencia de acuerdo a la cantidad de verde que pueda tener la imagen obviamente esto no es un método profesional es más que nada un método muy sencillo o digamos empírico, dicho de alguna manera. Y ahí está. Este es el ejemplo que quería darles.